Hola, bienvenidas, bienvenidos a las jornadas descubriendo la ciencia abierta en nuestra tercera sesión de este primer ciclo. Eh, la semana pasada eh, tuvimos una sesión con mucha pasión, hablando sobre este, las, las infraestructuras abiertas, eh, si se perdieron la sesión, pues eh, recuerden que van, están todas grabadas, van a quedar grabadas en el canal de YouTube de eh, la Red de Conocimiento Libre, del Hub de Innovación de Quito y del OpenLab, el eh, Laboratorio Ciudadano Open Lab, que Son las tres organizaciones quienes están eh, impulsando este evento eh, y, y, por supuesto, no solos, sino también con la colaboración de las invitadas y los invitados que han hecho posible también este evento. Eh, la semana pasada fue un, una conversación muy interesante sobre infraestructuras abiertas y como para hacer un resumen así muy rápido, eh, hablábamos de tres o cuatro elementos importantes de las infraestructuras abiertas. La tecnología per se, eh, el software básicamente, la comunicación científica, las políticas y la sostenibilidad y un elemento fundamental en todo esto que es el componente humano. Y es donde ahí coincidían tanto eh, Juan Pablo como este, Bianca eh, sobre la palabrita clave, que era colaboración. Colaboración como el fundamento de todo, no para que puedan ser las infraestructuras abiertas con, este, sostenibles eh, y puedan desarrollarse en el tiempo. Y al final de la sesión hubo otra reflexión interesante que era sobre las infraestructuras abiertas eh, como un campo fértil, para poder aprender, para seguir aprendiendo, para poder jugar con las tecnologías, para poder crecer, para poder llegar a una soberanía en la que nosotros podamos de, de determinar los parámetros de cómo tiene que evaluarse la ciencia eh, en, en, con nuestro contexto en la región. Eh, sobre infraestructuras y sobre eh, otros elementos, hay muchas cosas que hablar en América Latina. América Latina tiene mucho que decir respecto al acceso abierto. Y sobre esto se ha hecho un estudio, un estudio muy interesante. Eh, y de eso se trata el día de hoy. Eh, la sesión que nos van a acompañar nuestros invitados, eh, Laura Robelli, y con la compañía, la grata compañía de un amigo querido, este, Daniel Bisuete, eh, que se va a hacer cargo de la moderación. Daniel Bisuete, bienvenido. ¿Estoy? Ahí estoy. Hola, Frank, ¿cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación, muchas gracias al equipo de producción que hace posible este, este segundo este segundo ciclo de conferencias, de, de encuentros, Descubriendo la Ciencia Abierta. Eh, muy, muy contento de, de estar el día de, acá, el día de hoy acá eh, y de compartir con Laura un referente regional en materia de acceso abierto, pero también de un poco la reflexión, digamos, de, de las políticas, de, de, de la tendencia, una mirada diría yo, bastante bastante más estratégica también en el, en el tema del acceso abierto, con quien estaremos gustosos de, de compartir el día de hoy. Gracias, Dani. Dani, les cuento, Dani es, bueno, él es ingeniero en biotecnología, eh, pero más allá de esos intereses iniciales, él también es analista de política científica y es divulgador y tiene estudios en maestrías en sociología política en Flaxo Ecuador y también en la Universidad de, de Quilmes eh, de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Así que eh, estamos muy contentos que estés aquí, Dani, y que pues eh, nos acompañes con Laura y eh, que hagas de esta conversación junto con Laura un, una sesión muy interesante para toda nuestra audiencia. Entonces, bienvenidos y les dejo. Solamente no se olviden, quienes estén conectados ahora en vivo, eh, más tarde, más adelante vamos a pasar un enlace... Eh, que ese es, servirá para que hagan su registro de asistencia para quienes necesiten un certificado de participación. Eso será más adelante, cuando empecemos con las preguntas y respuestas. Así que adelante y pues presentemos a nuestra invitada. Gracias, eh, Francisco. Eh, es un gusto para mí presentar a Laura Robelli, eh, argentina, docente investigadora, es coordinadora del proyecto FOLEC, un proyecto de evaluación que, está, eh, que ya nos contará un poco más adelante al, de qué se trata exactamente el FOLEC, eh, un proyecto de evaluación que tiene el, el, el auspicio y el apoyo de CLACSO, la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, una de las, de las autoras referentes de la región, y que recientemente también publicó, junto con Dominic Bavini, otra, otra referente del campo en, en, de, de la materia, un texto, digamos, donde se recogen fruto de un proceso de investigación, eh, las tendencias, las experiencias del acceso abierto y de ciencia abierta en América Latina, y, y, y también, eh, más bien dicho en Iberoamérica, porque también se trabaja el caso de España, eh, en, me, me, según, según recuerdo, ¿no? Entonces, eh, vamos, vamos, a, vamos a comenzar con, con Laura, la dinámica va a ser como un, una... una, una un momento inicial donde Laura hará como una exposición y después le iré interrumpiendo y le iré haciendo preguntas también para, para ir ampliando algunos puntos que elabore en su, en, su, en su presentación. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar en este espacio. Es un gusto para nosotros tenerte acá. El gusto es mío, Daniel. Muchas gracias por la, la invitación a, a ti a Francisco a la Red de Investigación de Conocimiento Libre, al Hub de Innovación de Quito, al Laboratorio Ciudadano Open Lab de Ecuador. Es un placer desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica de Claxo eh, poder presentar este informe que realizamos el año pasado y sobre todo hacerlo breve para poder dialogar contigo, con la audiencia eh, en especial de Ecuador que esté escuchando. Eh, y también de américa latina que, que esté interesada en estos temas y que podamos eh, colaborar y dialogar con todos ellos muchas muchas gracias laura eh, entrando entrando un poco en, en materia para, para detonar la conversación eh, américa latina es una es una, re, una región referente digamos en temas de acceso abierto ¿no? esto esto además queda retratado digamos analíticamente en, en en este texto y en otros que hay de tuyos de otros de otros investigadores a quienes eh, la comunidad de, de conocimiento abierto seguimos no es cierto como, como un poco han, han analizado el tema pero también es algo que se puede ver en el día a día es decir muchas de nuestras revistas están en colecciones en acceso abierto en la, en la vía dorada del de acceso abierto eh, muchos de nuestros hay hay casos eh, interesantes de legislación, ¿no es cierto?, legislación nacional, acuerdos internacionales, e incluso las declaraciones políticas, ¿no es cierto?, en la, en la última reunión que, us, que hizo la Secretaría Iberoamericana, por ejemplo, en la tercera reunión, me parece, eh, de, de altas autoridades de, de ciencia y tecnología, se reivindicó otra vez, digamos, del acceso abierto. Yo quisiera preguntarte, digamos, eh, a... Eh, eh, ¿Cómo, cómo, les, cómo, ¿Cómo contar, digamos, a la comunidad académica la, la, y, a la, y a la ciudadanía latinoamericana eh, la importancia del acceso abierto y, por qué la, y cuál es la relevancia específica para la región? Quisiera comenzar por ahí, Laura. Bueno, eh, me parece muy pertinente empezar por acá, Daniel, y esto que has subrayado de, de que efectivamente la región... Eh, venimos muy bien en temas de acceso abierto, es una región muy fuerte en, en la visión, digamos, del conocimiento como bien público, eh, eh, digamos, y su gestión eh, no comercial, principalmente académica, por buena parte de las universidades ...de la región a través de sus publicaciones eh, que son sin APS, o sea, sin cobrar cargos de, de gestión para publicar, que son eh, netamente eh, gratuitas. Entonces, bueno, toda esta tradición que tenemos de, de conocimiento público y abierto es, eh, me parece, una, una gran fortaleza... A, a, digamos, a posicionar, a jerarquizar en los debates internacionales y sobre todo en esta transición hacia modelos de ciencia abierta. Me parece que en ese sentido, eh, si bien falta digamos, inversión o infraestructuras, eh, la región cuenta con, con un capital digamos, muy importante en torno a cómo, digamos, eh, se produce y circula el, el, digamos, el conocimiento en la región. Digamos que los problemas vendrían por otro lado, que es lo que vamos a charlar <ríe> en un ratito, ¿no? Eh, pero en principio, digamos, el acceso abierto eh, es, eh, de, digamos, de las dimensiones de la ciencia abierta mejor posicionadas en, en nuestra región. Y, y ahí quizás para, para entrar también un poco, porque el, el, debate es, el debate que estamos viviendo a nivel regional y a nivel mundial, un poco es, bueno, la apertura del conocimiento, ¿qué más es aparte del acceso? ¿No? Esa es un poco el, la discusión sobre ciencia abierta, un poco, me imagino, tú estarás más, más conectada también con lo que están discutiendo los comités regionales de, de UNESCO para la recomendación mundial, eh, yo intuyo que la discusión va por ahí también, es decir, bueno, aparte del acceso abierto, ¿qué más se abre en la ciencia? Entonces ahí quizás, para, para entrar un poco en esa discusión eh, y luego pasar un poco también a topar la declaración de UNESCO y también el informe de, que, que hicieron con Claxo, eh, ¿cómo ves esta discusión? Es decir, cuando alguien le dice ciencia abierta, ¿qué más es ciencia abierta o qué otras dimensiones hay aparte del acceso abierto? y ¿Cómo ves esta discusión ahora? Bueno, en realidad es mucho más amplia que el acceso. El acceso es una de las piezas fundamentales y como decía Bianca Amaro, eh, que, que es, digamos, alguien de, de asesoría y de consulta permanente en el FOLEC de Claxo, eh, la apertura, eh, el acceso abierto es parte de la apertura del Movimiento de, de Ciencia Abierta y esa apertura al conocimiento implica eh, afortunadamente la, un posicionamiento en torno a la colaboración y la participación ampliada en, en esa producción y circulación de, de conocimiento. Entonces, bueno, vamos a ver eh, en un ratito, y bueno, ya lo han dialogado en muchos espacios de, de este ciclo, que ciertamente es mucho más amplio lo que implica la ciencia abierta, eh, nosotros para el informe tomamos tres dimensiones, solo tres dimensiones, digamos, básicas, que es el acceso, los datos abiertos de investigación y algunas tendencias incipientes de política en ciencia ciudadana. Eh, pero bueno, son tres de, de muchas dimensiones que tienen que ver con los códigos abiertos, con los recursos abiertos educativos, con el software abierto. Eh, bueno con muchas dimensiones que ahora vamos a, a ver y que es como más amplio más rico más interesante y más desafiante también para la elaboración de políticas eh, quiero decir que un poco mi, mi acercamiento a la temática tiene que ver desde ahí ¿no? con el diseño de, de políticas eh, y el informe también está digamos encarado de, desde ese lugar. Eh, así que, bueno, desde ahí me, me gustaría contarles un poquito en lo que estuvimos trabajando. Sí, me parece eh, genial. Más bien vamos con, con, también con la presentación del informe para que, para que lo puedas como presentar a que, quienes quizás no han tenido todavía la oportunidad de verlo. Y yo creo que este texto eh, es uno de estos textos que eh, se cabe revisitarlos cada tanto, digamos, porque me parece que iluminan en, en cada lectura, digamos, valga, valga el cumplido para ti y para Dominique por este genial trabajo. Muchas gracias, Daniel. El cumplido para especialmente para Dominique, que es una pionera, una referente, una activista de larga data en estos temas y que ha dirigido el repositorio institucional de Claxo por muchos años y que realmente ha orientado en buena medida esta investigación, que ahora les cuento, la hicimos eh, en plena pandemia, en el 2020, eh, y si quieren comparto pantalla para comentarles solo una primera parte, luego bastante corto para que podamos ir después a algo más dialogado, a ver si ustedes me dicen si lo están viendo. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces esta es la publicación, Tendencias Recientes en las Políticas Científicas de Ciencia Abierta y Acceso Abierto en Iberoamérica. Como bien mencionaba Daniel, eh, incluye a España. Este libro tuvo eh, también eh, el apoyo y el financiamiento de la Fundación Carolina, también, y también era un país que ameritaba, digamos, analizar en, en términos de estas políticas. Y eh, como les decía, fue hecho en el marco del Foro Latinoamericano de, de Evaluación Científica, eh, que está en el área de investigación dirigida por Pablo Omaro en Claxo, en CLAC, el Consejo Social, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Eh, Laura, hazle, por, sí. ponle en patada completa la presentación para. para ah, sí, por. sí, siempre por favor. sí. No, no Gracias, preocupes. Daniel. Disculpa. No, por favor, te agradezco. Bueno. Un poco el propósito del estudio era reconstruir y explorar en qué estado, en qué situación estaban las políticas científicas en la región en relación con la ciencia abierta y el acceso abierto, y también eh, indagar, digamos, su, su incidencia o su vinculación con los procesos de, de transformación, de evaluación de la investigación en curso, ¿no? que es el foco de, del FOLEC. Eh, que viene trabajando desde 2019. Entonces, eh, lo que hicimos fue un cuestionario eh, de relevamiento, eh, contactamos, digamos, a distintos expertos, entre ellos en Brasil, eh, debo decirlo porque es público, Bianca Amaro fue una de las colaboradoras, pero en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México y Perú, eh, bueno, eh, identificamos a expertos en la temática y eh, los convocamos, digamos, a, eh, a tener un diálogo sobre el estado de las políticas y proveer, digamos, fuentes e insumos eh, para ver en qué medida se había avanzado con tres áreas, como les decía específicamente, que es el acceso abierto, los datos abiertos de investigación y algunas eh, acciones en torno a ciencia ciudadana. Como vemos ahí en el, en el gráfico, y de acuerdo a lo que me preguntaba Daniel antes, la ciencia abierta eh, incluye muchas más dimensiones, las infraestructuras abiertas, los recursos educativos abiertos, los laboratorios abiertos, la financiación colectiva, la evaluación abierta, que después podemos conversar un poquito más, el código abierto, eh, los equipos abiertos. O sea, nosotros seleccionamos solo estas tres dimensiones para hacer un primer, eh, digamos, relevamiento del estado de la cuestión en 2020. Eh, el relevamiento lo hicimos en la primera parte, en el primer semestre eh, de ese año. Y también los países seleccionados no, no fueron fortuitos sino que tratamos de buscar, eh, de acuerdo, digamos, a, a información en, en la temática que ya teníamos, países que nos parecían representativos o claves en relación con eh, los avances en justamente acceso abierto y ciencia eh, abierta. Bueno. Entonces, como decíamos antes a través de, de la pregunta de Daniel, efectivamente en América Latina y el Caribe en materia de acceso abierto está muy bien posicionada porque sobresale el abordaje del conocimiento como bien público, el acceso gestionado por la comunidad académica eh, eh, como bien común y sin fines eh, de lucro. Y lo que podemos ver es eh, que en, tanto en América Latina y el Caribe como en Iberoamérica son los repositorios institucionales de las universidades y de los organismos de ciencia y tecnología el instrumento, digamos, privilegiado para sostener y ampliar la política de acceso abierto. Tenemos 61 políticas de acceso abierto registradas en ROARMAP. 534 repositorios de, de la región están registrados en Open door Y también dentro de la red latinoamericana de repositorios de la referencia, hay más de 10 países con sistemas nacionales de, de repositorios, ¿no? Y esta es la, la gran, eh, si se quiere, fortaleza y riqueza, digamos, de, del acceso abierto en la región. Por otra parte, eh, las editoriales universitarias ¿no? tienen un papel preponderante en este acceso abierto. Esta semana comentábamos recién con Francisco y con Daniel se, se hizo el evento de Las Métricas y allí hay todo un manifiesto de editores de América y Latina y el Caribe y una nueva asociación que ha emergido en ese contexto y que denota de alguna manera el posicionamiento clave eh, que tienen las editoriales universitarias en la región en relación con eh, el acceso abierto. Eh, dada, digamos, la gestión que hacen, un trabajo que se ha ido profesionalizando eh, a lo largo del tiempo, eh, a través, digamos, de infraestructuras, como decía Juan Pablo Alperín, eh, en, la, en, la, en el espacio de la sesión pasada, a través de, eh, de las infraestructuras de T. Coupé y también la implementación del OJS ampliado, extendido en, en las revistas, digamos, académicas de la región. Eh, y también eh, podemos decir que otro de los instrumentos fuertes en materia de eh, apertura eh, para la circulación del conocimiento en la región son los portales iberoamericanos de revistas, eh, muchos de ellos muy conocidos, entre ellos Latindex, Redalic, Cielo, Dialnet y revistas, más recientemente Amelica como iniciativa de apertura de, del conocimiento en la región, por supuesto Claxo y Redid, ¿no? Eh, de manera más internacional. Eh, aquí, digamos, el, el gran desafío, eh, digamos, para, para estos portales es eh, poder... Eh, llegar a la convergencia, digamos, de, de la interoperabilidad eh, de las bases y de los datos para proveer a, a la región eh, y a la evaluación en la región con indicadores locales, fuertes, situados eh, en las realidades, digamos, y en la producción de conocimiento de, de nuestra región. Bueno, del relevamiento por países, como mencionaba Daniel antes, hay un conjunto de estrategias. Nosotros apuntamos más eh, a, a relevar las normativas y en qué medida, digamos, se había avanzado o no y, y, y de qué manera sobre la regulación, sobre todo de, del acceso abierto. Entonces podemos decir que un conjunto eh, de países adoptan la vía legislativa para la regulación de, del acceso abierto a las publicaciones, como es el caso de Perú tempranamente en 2013, de Argentina en el mismo año y de México en 2014. Entonces han regulado, decía, el acceso a las publicaciones y también eh, los datos científicos, ¿no? En Perú y Argentina el acceso a datos de investigación es una exigencia de la ley nacional, mientras que México tiene un carácter más voluntario al expresarse más como una recomendación. Por otra parte, Brasil eh, adopta, eh, digamos, un conjunto de directrices, ¿no? bien característico de, del sistema federal de su país en favor del acceso abierto, en forma de distintas declaraciones, manifiestos, que han sido eh, incentivados desde distintos colectivos comprometidos con, con el acceso abierto, a lo que se sumó dos propuestas legislativas, una de 2007 y otra de 2011, que eh, no lograron, eh, digamos, alcanzar promulgación. Pero sí eh, tenemos en el caso de, de este país eh, una, digamos, eh, distinta, una regulación más nutrida a través de resoluciones elaboradas desde el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, y a través también de las regulaciones de las instituciones de enseñanza e investigación. Por otra parte, eh, en el caso, digamos, de Costa Rica y Cuba, que fueron otros dos de los países eh, analizados, hay, digamos, eh, una regulación más a través de las normativas de las instituciones de educación superior y científicas, o sea, una, una normativa menos gubernamental nacional y más institucional, aunque en estos dos países la regulación del acceso a datos abiertos de investigación es todavía eh, una cuestión pendiente. Y al momento de, de hacer este informe, les decía, el primer semestre de 2020, eh, en Chile eh, todavía la, la política de acceso abierto tenía un carácter más voluntario, había un conjunto de, de recomendaciones eh, plasmadas en el manual de datos abiertos de 2014, y en el caso de Colombia, una serie de lineamientos generales para el diseño de una política de ciencia abierta que contempla el acceso abierto, eh, pero que al momento digamos, de, de realizar el estudio eh, todavía no se había avanzado digamos, con demasiado con la normativa, entonces no, no, fue, no fue posible digamos, eh, analizar tan en profundidad. Con respecto a las tendencias en los datos abiertos que les decía era la segunda dimensión, eh, que tomamos en cuenta, bueno, los repositorios de, de investigación de datos eh, observamos que son todavía incipientes eh, en la región, eh, resultan escasos aquellos que están listados en los registros de, internacionales de repositorios de datos de investigación y recién se está avanzando hacia eh, los principios FEAR, no, hacia la localización, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización eh, de los datos. Eh, eh, hay repositorios en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, eh, pero también hay una vacancia de un marco normativo regional eh, para la gestión de eh, datos de investigación abiertos. Y una experiencia eh, reciente eh, eh, que se destaca es la iniciativa del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico el CNPq, en conjunto con el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, el IBIC de Brasil, para desarrollar su propio repositorio de datos. ¿no? Esto deberían volver a invitarla a Bianca Maro para que, que amplíe un poquito más esta experiencia. Y finalmente, con respecto a las iniciativas en ciencia abierta y tomando... Eh, nuevamente, la, la consideración de la ciencia abierta eh, al, al acceso, digamos, abierto a publicaciones, a los procesos de investigación abierta y a la ciencia ciudadana, desde los organismos de, de ciencia y tecnología identificamos algunas experiencias muy valiosas que ahora les voy a contar. Y, por supuesto, también ya en el momento de hacer este informe, en el primer semestre de, del año pasado, eh, había un conjunto, digamos, de, de recomendaciones, eh, que ya hay un borrador, digamos, aprobado de la UNESCO, que también eh, marcaban un horizonte de, de recomendaciones, si se quiere, de, de directrices a nivel internacional para la promoción de acciones concretas gubernamentales en el caso de, eh, de la ciencia abierta. Eh, algunas de las experiencias eh, desde, lo, desde el plano de, digamos, de los instrumentos de los organismos interna, eh, perdón, eh, desde los organismos nacionales de ciencia y tecnología, bueno, podemos decir que en torno al acceso abierto son de referencia el Sistema Nacional de Repositorios Digitales eh, del MinSID y del repositorio institucional de CONICET Digital en Argentina. También en Brasil se distingue la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Disertaciones y el Portal Brasileño de Publicaciones Científicas en Acceso Abierto. Eh, también eh, podemos destacar, eh, destacar en Chile el papel de repositorio digital eh, de la NID, en México el Repositorio Nacional de CONACID, y finalmente en Perú resalta la contribución de Alicia, de acceso libre a información científica para la información gestionado por el CONCITEC. Ya, digamos, teniendo en cuenta los datos abiertos de, de investigación, al considerar, digamos, específicamente las infraestructuras compartidas para el acceso abierto a datos, también destaca a nivel regional la red clara eh, que aporta a las redes nacionales de investigación y educación de América Latina, eh, infraestructura, eh, y, digamos, y provee distintos servicios que, que potencian el trabajo colaborativo eh, en la región. Y también un, uso un ejemplo de uso compartido de equipamiento científico de alta complejidad es el ejemplo de eh, los sistemas de grandes los sistemas nacionales de grandes instrumentos y facilidades y bases de datos que funciona desde hace 12 años en el ámbito de eh, también el ministerio de ciencia tecnología e innovación de Argentina eh, con respecto digamos, a, a la ciencia ciudadana desde el ámbito desde digamos, los organismos nacionales de ciencia y tecnología eh, las acciones, digamos, en, en esta dimensión de la ciencia abierta eran más acotadas, pero sí relevamos eh, algunos proyectos muy interesantes en Colombia, como por ejemplo el sistema de información sobre biodiversidad de Colombia, el CIV, el sistema de BIP modelos que facilita la construcción colectiva de, de, de modelos de distribución de especies en el país y la plataforma Nombres Comunes, de las plantas de Bogotá, por ejemplo, del Jardín Botánico de Bogotá, junto, digamos, con una estrategia de apropiación social del conocimiento del servicio geológico colombiano. Y en Argentina, bueno, se desplegaron en los últimos años distintos talleres y conversatorios sobre ciencia abierta y ciudadana, organizados por el programa de datos abiertos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y también en Chile, eh, digamos, es muy fuerte la red chilena de ciencia ciudadana eh, y eh, la comunidad de expertos Chile Científico y la Fundación Ciencia Ciudadana, criada con el apoyo de la Embajada de Canadá en ese país. Por último, en materia de divulgación eh, o de comunicación científica, que es otra de, de las dimensiones, en Colombia se destacan los, el programa Todo es Ciencia, Ideas para el Cambio o a Ciencia Abierta, que es eh, un programa del Min Ciencias y en Argentina el Programa de Datos Abiertos en Ciencia y Tecnología implementado por el Portal de Información en Ciencia y Tecnología Argentino, entre otras iniciativas. Entonces, bueno, voy a dejar acá para abrir un poco las preguntas eh, y quizás conversar sobre el papel de, de la evaluación de, de la investigación en todo este entramado. Eh, si les parece bien, no sé si se dejó de compartir, ¿yo lo hice. Sí, se dejó de compartir. Eh, muy bien, gracias, eh, gracias Laura. Eh, quizás a, antes de, de entrar en las preguntas, eh, quiero darle paso a Francisco, que tiene los saludos, las, las, las inquietudes de la gente que nos acompaña eh, por modalidad virtual de diferentes lugares. Adelante, Fran oh sí este bueno eh, hay muchas personas de Ecuador evidentemente eh, estoy viendo así como rapidito eh, de Manabí de, de del norte de Ibarra también este de Guayaquil eh, del centro del país también eh, en Tunguragua bueno pero también hay mucha gente de Argentina que nos está viendo eh, y también tenemos algunos fans como por ejemplo Adrián Curti que siempre está <ríe> siempre <ríe> acompañándonos y Jonin que siempre nos está acompañando desde la Ciudad de México este y, y, y bueno de Colombia, de Cali, um, qué más tenemos de, lo, de bueno de Ecuador, de Los Ríos, Babaoyo, eh, bueno. Hay, hay mucha, mucha gente, ahorita 51 personas que están conectadas, no se olviden de, de hacer sus preguntas, eh, eh, las vamos a ir respondiendo a, a lo largo de la sesión, por medio del chat. Sí, Fran, de, quizás quieres hacer algún comentario, alguna, alguna inquietud. Eh, sí, es, es interesante lo, lo, lo, lo que nos está contando Laura, eh, y justo, justo, eh, esta es una, una primicia. Estamos con, con, este, con Daniel que escribiendo un poco el caso de Ecuador. En Ecuador hay, hay algunas, porque creemos que es importante también, eh, si, si nadie lo escribe, no, no, no está, no existe. Entonces hay que compartir eso, hay que escribirlo y hay que compartirlo. Y es que Ecuador también tiene por ahí sus casos, ¿no? respecto a, a, a esa tradición que acompañamos también de apertura. Eh, en Ecuador hay como 45 repositorios institucionales, eh, bueno, eh, digamos, hay 45 universidades que tienen repositorios institucionales entre como 60 y 61 que son en total, eh, pero claro, esto ha venido siendo un proceso, un proceso que ha tenido algunos hitos, algunos momentos a lo largo de la historia, que eso lo puede contar muy bien también este, eh, Dan, eh, desde el 2012 o antes, 2012 por el, el Acuerdo de Buenos Aires, de eh, que hablaba Bianca, sí, sí, sí. Eh, donde ahí se, da, se conforma la referencia. Y de ahí en adelante, pues, en el 2015 es que se empieza a involucrar la Cenecit con CEDIA para este, ser parte, o sea, renovar estos acuerdos año a año. Pero estábamos analizando hace poco y, y viendo, por ejemplo, en el, en el ROAR, en el sitio de ROAR, eh, que hay registros de repositorios institucionales de Ecuador desde el 2009. Es decir, antes de, del 2012 del Acuerdo de Buenos Aires, antes del 2011... Eh, ya parece que se estaban formando los repositorios institucionales, pero todavía estaban aislados, ¿no? Después es que nace la RAE como el nodo central que ya copia todos, ¿no? Pero, pero, pero eso, es, eso es interesante, ¿no? Conocer cómo, cómo ha ido cada país teniendo su, su historia y, y seguramente encontraremos cosas ahí en común. Absolutamente, y bueno, no teníamos el caso de, de Ecuador, que me parece interesantísimo, Francisco, ya lo hablamos eh, detrás de, de escena, eh, para poder desarrollar y ampliar, ¿no? Eh, pero sí, claramente cada país eh, tiene una trayectoria distinta, aunque común, en esta perspectiva de, del conocimiento como bien público, de acuerdo, digamos, a a los movimientos de activismo en acceso abierto, a todo el movimiento de bibliotecarios eh, y bibliotecarias eh, de las instituciones en cada país, la, la, la, digamos, la, el posicionamiento eh, que tuvieron en ese sentido y también eh, los márgenes eh, ¿no? de, de las políticas para, para crear leyes que protejan a nivel nacional o institucional normativas eh, que preserven el, el acceso abierto y la circulación abierta del conocimiento que es financiada principalmente por fondos públicos, ¿no? Porque estamos hablando en buena medida que son las universidades, muchas de las universidades públicas de las regiones las que han, eh, digamos, avanzado con estos repositorios. Sí. Yo voy a dejar nomás una preguntita en el aire y me, y me desaparezco nada más para... <ríe> y le dejo la responsabilidad al Dan. Este, ¿Por qué es importante... Eh, si bien cierto hay, hay casos que se han dado donde no necesariamente hay una política pública, donde no necesariamente hay una ley, una normativa, y se han dado casos de, de abrir el acceso, ¿por qué es importante este, entonces que exista una política? ¿Es importante? O, ¿O no es suficiente o suficiente con que ya haya apertura y que ya un país esté este dando inicio de, de acceso abierto aunque no haya una normativa clara al respecto? Dejémosle así, igual ya lo están haciendo. ¿O si es importante que haya una política? ¿Y por qué? Y me, me desaparezco. No, no te vayas. Este, bueno, Daniel, eh, no sé si querés, querés que responda yo o respondemos ¿Sí? en conjunto. No sé, para pensarlo entre los tres, me, me parece que mientras que, que haya una normativa eh, es una forma de, de, de orientar y de direccionar, eh, digamos, la, la acción de, de las instituciones. Y, como decía antes, es importante que haya una normativa común porque de alguna manera regula la heterogeneidad de, de los sistemas, digamos, de ciencia y tecnología y de las instituciones de educación en la, en la región, digamos, marca un piso, un punto de partida que tiene que ver con el acceso a la información, a los, eh, al conocimiento, a los recursos educativos eh, de manera abierta, pública. Y como decía antes, instituciones que son financiadas y que mucho de ese conocimiento público es eh, financiado eh, por, por los estados, digamos, de, por, tiene un financiamiento público y entonces amerita que quede, digamos, también a disposición del público. Hay un informe de, de Juan Pablo Alperín que justamente destaca que los mayores usuarios de, de acceso abierto ¿no? a publicaciones científicas son los estudiantes, eh, universitarios en nuestra región, los docentes. Entonces, bueno, es una, re, es una retroalimentación en un ecosistema, eh, digamos, que, que apunta a eso, a la apertura eh, de un conocimiento que es un bien común, es un bien universal. Ahí yo, yo quizás haría, eh, digamos, de acuerdo con, con tu lectura, Laura, eh, planteo esto, esta, esta idea de que, sobre todo pensando en el caso de México, donde la legislación no pasó, ¿no? Diría que precisamente el, el, el, el, quizás el valor jurídico más fuerte de la normativa es asegurar financiamiento para la, para, para que se haga poli para que la política pueda ser implementada. No, me parece que ese quizás es, es una de las cuestiones más, más interesantes o más importantes, digamos, para que haya normativa. Y lo planteo no como algo, algo eh, no simplificándolo, sino también para eh, de mostrar otra, otra cuestión, que es que de alguna forma el movimiento abierto, así, eh, así como la universidad pública latinoamericana, son instituciones que tienen como, un, están asentadas culturalmente, es decir, el acceso abierto latinoamericano a la universidad pública latinoamericana son instituciones eh, que están afincadas y que van más allá de la norma en nuestras sociedades digamos, yo, yo, yo haría un poco esa, esa cuestión ahí eh, señalando también que, digamos, de los países que tenemos institucionalizada norma el caso de Ecuador, el caso de, de, de otros países, de Perú eh, lo, que, lo que ha permitido también un poco es de es la existencia de financiamiento. ¿no? Y alrededor de eso, más bien quería quería preguntarte eh, eh, también, en, volviendo un poco a, a los otros a los otros contenidos del informe, ¿qué rol, o sea, después de haber hecho el informe y después de, de, de, de esta experiencia y de todo el contacto también, eh, todo el... el, el, el, el las conversaciones con los informantes, ¿qué rol te parece que juegan los organismos nacionales de ciencia y tecnología en, en la promoción del acceso abierto? ¿no? Quiero decir, el CONCITEC de Perú, el, el CONICID, los CONACID, etcétera, etcétera. ¿Qué rol, qué rol crees que juegan? ¿Crees que, cómo, ¿Cómo ves, digamos, su participación en el, la promoción del acceso abierto y la apertura en general? Bueno, me parece que ahí es un poco más eh, heterogéneo eh, la participación es, es heterogénea por países, eh, claramente aquellos que han avanzado, como vos bien decías, en, en una legislación, tanto para el acceso como para los datos, bueno, elevan, digamos, eh, esto que decía antes, ¿no? El piso desde donde tienen que partir las instituciones. No siempre, lamento decir, eh, acompañado por financiamiento. Ahí hay vaivenes, digamos, en, en esa política. Eh, pero sí, digamos, marcan una normativa, un rumbo, un horizonte eh, para las instituciones. Entonces, bueno, ahí es un poco más eh, heterogéneo por países. Eh, un poco también como son nuestros sistemas de ciencia y tecnología y de educación superior, ¿no? Ahí se combinan, eh, digamos, distintas dimensiones que tienen que ver con la configuración histórica de, de cada sistema o de cada ecosistema en la región. Pero me parece, Daniel, coincido con vos que cuando hay una normativa, eh, si bien con las normativas no alcanza tampoco, ¿no? Porque lo que necesitamos son prácticas, pero la normativa marca un horizonte y un rumbo para, al menos, el conjunto del sistema, y en ese sentido me parecen valiosas. Eh, quiero comentar que Junín dice, retomando la idea de los voceros oficiales del acceso abierto, son las CIEs, son las impulsoras y principales usuarios de la información científica, tecnológica y de innovación. Y, a, a, y ahorita que comentabas eso, Laura, eh, sentía como un poquito de temor eh, por también los vaivenes ¿no? eh, que, que se dan. Eh, en algún momento eh, hubo un ministerio de ciencias en Argentina y después ya no hubo. Eh, acá se hablaba de que querían eliminar la Cenecit ¿no? y ese tipo de cosas. Entonces, son vaivenes políticos. Entonces, eh, que, que ¿no es un riesgo de pronto canalizar siempre eh, todo esto por eh, este, este impulso, este fomento, este apoyo de la, de, de la ciencia abierta, del acceso abierto? muy centrado en, en los organismos de, de ciencia y tecnología, eh, por estos vaivenes. Y, ¿Y cuál sería el rol entonces de los ciudadanos y el rol de los, eh, de los que están más inmiscuidos que son los investigadores, los docentes, los estudiantes, que parece que estuvieran un poco aparte? Bueno, súper interesante, Francisco. Podemos estar tres horas más con, con esta pregunta, pero voy a tratar de, de responderla al menos dejar abiertas algunas inquietudes, ¿no? Bueno, el dinamismo claramente, no, no, voy a, no estoy diciendo otra cosa que que el dinamismo lo, lo tienen las actoras y los actores de, de, digamos, del Movimiento de Ciencia Abierta y de Acceso Abierto. Ahí está el potencial, eh, ahí está, digamos, la diversidad, la riqueza eh, de todas estas iniciativas. Eh, ustedes creo que en las próximas sesiones van a tener ejemplos de, de algunas de esas experiencias y de colectivos, ¿no? La ciudadanía es la que, en, en la ciudadanía se desarrollan las experiencias más enriquecedoras que creo que mo, impulsan o reclaman la elaboración de políticas. Pero también la elaboración de políticas me parece necesaria, sobre todo en nuestros países y sobre todo por los vaivenes eh, o los ciclos políticos e institucionales que vos acabas de señalar. Entonces, me parece que, eh, como de alguna manera, son complementarias. Claramente, eh, la, el diseño de políticas y su implementación, en muchos casos, abroquela. Eh, o, o por decirlo de alguna manera, congela, digamos, el dinamismo que sí tiene la ciudadanía, que sí tienen los movimientos sociales, comunitarios, y bueno, será reformular o reelaborar las políticas. Pero sí me parece importante, eh, y justamente por esos ciclos político institucionales que vos marcás, eh, poner, digamos, un punto de partida común de hacia dónde tiene que ir la investigación eh, en, en nuestras sociedades, en nuestros países, cuál es la orientación que tiene que tener la evaluación de, de esa investigación y que eso sí quede legislado, reglamentado eh, como política. Pero el dinamismo lo tienen eh, quienes participan, quienes colaboran quienes, digamos, viven eh, de alguna manera la ciencia abierta y el acceso abierto como un posicionamiento no solo laboral, sino de vida, digamos, ¿no? Claro, Por eso, exacto, como una ética de, de la investigación, o más ampliamente, ¿no? de una forma de, de estar en el mundo. Así que, pero bueno, no me parece menor eh, que de alguna manera eh, todo, digamos, estas corrientes estos movimientos queden plasmados en algunas políticas base eh, en los países de nuestra región y a eso apuntaba un poco el informe Ahí, ahí yo quiero retomar un par, de, un par de elementos para quizás entrar a lo de la evaluación digamos, sí. en, el, en el informe y en, y, en, y, en tu, y en tu exposición ahora mencionaste una idea que es, que es, es importante pero que también es o sea, que es hermosa, pero que también es todo un desafío, que es la del conocimiento como bien público, ¿no? Y esta idea del conocimiento como bien público, digamos, eh, pasa por, eh, hay que decirlo, por mediaciones, por las mediaciones del Estado. Es decir, eh, ¿cómo garantizamos que el conocimiento se quede como bien público? ¿no? Entonces, hace un ratito hablamos del, del financiamiento, luego hablamos de los instrumentos, y a mí me da la impresión que uno de los instrumentos más poderosos eh, que tiene un Estado, y yo diría que una sociedad en general, para, para dirigir un poco su conocimiento, su tipo de conocimiento que va a producir sus instituciones, es la evaluación, ¿no es cierto? Y, digamos, la evaluación de alguna forma es conflictiva políticamente también. O sea, me, me parece que tanto el Estado evaluador, eh, este concepto acuñado, en el siglo anterior, a finales del siglo anterior, digamos, cuando, cuando, teníamos, tuvimos como este el, cuando estuvo de moda el, el, el primer consenso de Washington, por así decir, se discutió mucho de cómo, cómo, cómo evaluar a las universidades y cómo asignarles financiamiento. Pero la discusión por la evaluación puede ir mucho más allá, ¿no? incluso por ejemplo en Ecuador la, la evaluación a las instituciones y la evaluación Hoy creo que le perdimos al, al Dan. Sí, se quedó congelado. Sí, bueno... ¿Querés, Francisco? Que... Ahí, ahí, está, un, algo, ahí sí, volviste. Dan, volvimos, volvimos, te recuperamos. ¿Dónde me quedé? Perdón. En, en la... Te escuchamos casi todo, es la, la última partecita. Sí, bueno, decía, la evaluación, que además es, es, es un hecho... Eh, que, digamos, ...políticamente por fuera de la unidad de los sistemas de investigación. Es decir, a veces tiene, tiene conflictividad política, porque me parece que a veces como que la posición del Estado versus la posición de las instituciones en el marco de su autonomía, digamos, y la autonomía como que se relativiza en esa discusión. Preguntar más bien dos, dos cuestiones. Primero, ¿por qué, digamos la importancia de la evaluación o, o cómo se plantea el enfoque de la evaluación que trabajan desde FOLEC, ¿no? eh, también qué es FOLEC, cómo nace la iniciativa, hacia dónde apunta, eh, y luego pensar también eh, mecanismos, lo voy a poner en mis términos creativos de evaluación, que vayan más a esta conflictividad de autonomía o no autonomía. Ahí es, es un tema enorme, pero... Pero, bueno... Pero, pero tengo no, cinco no. minutos para desarrollar No, no, tiempo? Por, por suerte. suerte. Por favor, por favor. No, muy interesante, eh, Daniel. A ver, eh, fuiste a, ahí al, al punto de la cuestión, eh, así que, bueno, un poco, efectivamente, todo lo que hablábamos antes de la tradición eh, de, del acceso abierto y del conocimiento como bien público choca con, con, digamos, los dispositivos de evaluación eh, de la investigación, de las trayectorias de investigadoras e investigadores, y, y la evaluación para el financiamiento de propuestas de, de investigación e instituciones de muchos de nuestros países de la región que se han guiado en los últimos años por los indicadores de factor de impacto, eh, de las revistas en el circuito principal o comercial internacional, eh, ¿no? Con APS. Entonces, a, acá viene el, el, el dislate, ¿no? la, la disociación total entre la tradición de conocimiento público y abierto y los dispositivos de evaluación. Un poco eh, a raíz de esta cuestión y del malestar de investigadoras e investigadores en, en la región, y, y en las universidades, es que surge la iniciativa del Foro Latinoamericano de, de Evaluación Científica en 2019, eh, en México, como una iniciativa conjunta con Conacit y eh, este año se hizo un segundo FOLEC eh, con, en, también con el CONICET de México, ¿no? O sea, como tratando de buscar eh, el diálogo eh, y el apoyo de los organismos de ciencia y tecnología para ver eh, de qué manera es posible revertir, digamos, estas tendencias. Entonces, eh, bueno, esa es la el, la, el FOLEC, digamos, se suma a todo un movimiento internacional, eh, vos dijiste antes, Daniel, hay más de 12, alrededor de 12 declaraciones en la región de acceso abierto y también empiezan a ver a nivel internacional, hay más de, eh, la última década, más de 10 eh, declaraciones eh, sí. y principios en torno a la evaluación responsable. ¿no? Entonces el FOLEC también se suma a una discusión internacional. Eh, que empieza a cuestionar, justamente, toda esa evaluación cuantitativa basada en el factor de impacto eh, que proliferó a partir de los años 90. Entonces, lo que se busca con esta idea de, de evaluación, este concepto medio difuso de, de evaluación responsable, es que la responsabilidad esté en, en la elaboración de indicadores eh, que den cuenta de, de los contextos, de las situaciones específicas en las cuales se realiza investigación, que tomen en cuenta la dimensión de género, la vinculación con la sociedad, por ejemplo el manual de Valencia, ¿no? el intento de elaborar indicadores de vinculación. de vinculación, ¿no? Sí. Eh, entre otras dimensiones, entonces, esto apunta a, un, a, digamos, a esta evaluación con responsabilidad y con otro tipo de indicadores, también del uso de esos indicadores, ¿no? Porque si esos indicadores son situados, tampoco pueden aplicarse a cualquier realidad y tampoco se desprende cualquier, con, cualquier resultado de esos indicadores. Entonces, ahí el, la cuestión de, de, de la responsabilidad tiene esta dimensión. Otra de las dimensiones es que, bueno, no solo lo cuantitativo eh, sirve, o no siempre lo cuantitativo sirve, que deben, o sea, lo que ha sido el manifiesto del aire, por ejemplo, complementar la evaluación de investigadoras e investigadores eh, con otro tipo de, digamos, de, de dispositivo de evaluación más cualitativo, contemplar eh, la relevancia social de las investigaciones, que la excelencia no pase solamente... Eh, por lo que define la comunidad académica, y en algunos casos una comunidad académica internacionalizada, bastante distante de problemas de desarrollo local, sino que también puede orientarse por criterios eh, de relevancia. Eh, es una apuesta, digamos, al multilingüismo, a, a recuperar, digamos, en esta diversidad de la investigación, volver a... a digamos, a jerarquizar la publicación en lenguas nativas y una cuestión muy interesante es la bibliodiversidad. ¿no? Yo vengo de las ciencias sociales, el, en Claxo, digamos, claramente, esta es la perspectiva en la región y justamente el caso de los libros ha sido sumamente, eh, digamos, la, la evaluación, en la evaluación eh, han jugado un papel menor. Eh, muy periférico eh, los libros que se publican en nuestra región, entonces también es una apuesta a que esos libros eh, puedan estar en acceso abierto, que tengan una evaluación de pares y que puedan ser, eh, digamos, sumados a eh, indicadores de evaluación de los propios organismos, ¿no? de, que, ¿De qué manera vamos generando, tanto a nivel de las políticas, a nivel de los dispositivos institucionales y de las prácticas de evaluación, eh, digamos, eh, procesos, mecanismos para ir incorporando otro tipo de, de evaluación, llamemos la responsable, o de una evaluación situada, contextualizada, de, de la investigación. Entonces, estos son algunos de los principios eh, la idea es llegar eh, desde Claxo con una declaración consensuada y a la cual adhieran los organismos de ciencia y tecnología de la región para junio de 2022 en la conferencia que se va a hacer en México de, de Claxo eh, y poder contar con esa adhesión de, de los organismos, de las instituciones y la participación de investigadoras e investigadores, eh, bueno, de, de quienes están directamente involucrados. Gracias. Eh, Laura, aquí quizás hacerte una pregunta, porque mencionaste un, un documento que es importante en, en esta discusión de la evaluación, que es el manifiesto del aire, ¿cierto? Tiene algunos años ya, eh, que salió de una universidad europea, parece que de, de Países Bajos, oh, si, no estoy, si no estoy mal. Sí. Eh, ah, ya, ya, ya verificamos. Sí. Ahí la, la, pregunta, la pregunta es, digamos, y cómo, cómo, no sé si, me imagino que el, el folex que Claxo tienen contacto con instituciones de otras regiones, creo que el Dora, el proyecto Dora es otro de los aliados del FOLEC, digamos, ¿cómo ves la discusión en panorama más, más mundial, digamos, a propósito de que la pandemia puso como en, en primer plano el, como la importancia social de la ciencia, digamos, por la vacuna, por las expectativas. Eh, imagino que esto tal vez revitalizó las, las ciertas discusiones sobre la evolución. Que, ¿cómo, ¿Cómo lo ves, digamos, a nivel más, más mundial? Sí, esto eh, absolutamente, Daniel. El, el FOLEC participa en el Consejo Directivo de Dora y como les mencionaba antes, hay todo, digamos, un activismo que se expresa en declaraciones, pero también en, en iniciativas. Por ejemplo, el Consejo de Investigación Europeo ha eliminado la referencia al, al factor de impacto en los criterios para financiamiento de la investigación, la Universidad no. de Utrecht. Eh, en Holanda también ha eliminado este, este indicador de la evaluación de trayectorias. O sea, hay distintos, Dora ahí ha, ha ido trabajando en múltiples casos institucionales, en un plano institucional de reformas de la evaluación, ¿no? eh, Bueno, ellos están con, con toda una, una reforma de, del modelo, o sea, un, toda una reforma de la evaluación de la investigación, eh, lamentablemente a nivel, a nivel internacional todavía eh, sigue teniendo bastante fuerza el APS, ¿no? Eh, o sea, la, hay una alternativa que es la de eh, el acceso abierto pago, que es a la que no debería ir nuestra región. O sea, no, no, no tenemos que retroceder, pero sí es alguna de las alternativas que que se están discutiendo a nivel internacional, o sea, generar el acceso, pero con APS, o sea, pagando para ese acceso abierto. Nosotros no estamos en esa situación, o sea, para nosotros eso es ir para atrás. Eh, pero bueno, eh, me parece que en general eh, hay una discusión muy nutrida, interesante, y sobre todo esto que dijiste, Daniel, que la pandemia eh, reposiciona la necesidad de, de, de investigación relevante y que resuelva los problemas de desarrollo acuciantes que estamos viviendo en términos ambientales, socioeconómicos. Y entonces hay, de parte de los organismos de ciencia y tecnología, un interés en que la evaluación redireccione los fondos de investigación para los problemas eh, que tienen que resolver cada uno de los países. ¿no? Entonces, en este sentido, es un contexto interesante eh, y habilitador para pensar una transformación de la, de la evaluación. No sé si tengo algunos minutos más. Sí, sí, ah, sí claro, por favor. Bueno, lo que quería decir es que, bueno, ahí me parece que no solamente dialogar internacionalmente, sino fortalecer la, la voz y la perspectiva latinoamericana eh, me parece crucial. Eh, me parece que necesitamos desde las instituciones de, de ciencia y tecnología y de educación superior una alianza para pensar la ciencia abierta latinoamericana, ¿no? Eh, no de, de manera aislada, sino en diálogo internacional, pero sí con rasgos idiosincráticos, de diversidad, de, de digamos, eh, de culturales propios, de nuestros ecosistemas, ¿no? Y ahí es bien interesante atender a esas particularidades, recoger esa diversidad, digamos, de, de experiencias, de iniciativas, pero sí tener una vía eh, en diálogo internacional, pero latinoamericana, de cómo pensar esa transición hacia la ciencia abierta y a una evaluación, acompañada por una evaluación responsable. Y ese... Que, que comparto tu reflexión absolutamente, me parece que es el, el, el desafío, digamos, eh, que se le abre a la región hoy, que se, que se abre a, a quienes formamos parte del movimiento openness, por decirlo rápido y en general. Eh, y, y es un desafío no menor para la región, es decir, la región que quizás más ha avanzado en acceso abierto del mundo. Ahora, cómo encontrar su, su impronta de ciencia abierta, me parece que es un desafío eh, cultural, intelectual y político enorme, pero que creo que la región tiene todo, todas las experiencias, y mucho, y, mucho, y, mucho, y no solo institucionales, es decir, en, en América Latina se ha revitalizado mucho la discusión eh, interepistémica, por ejemplo, ¿no? lo, lo que llamamos el diálogo de saberes, sí, sí, sí. Los, otros conocimientos, ¿no? Y en mi, quizás aquí un, un comentario personal, en mi perspectiva creo que es esa, es esa vía eh, la que no estamos explorando eh, todavía y porque no nos estamos metiendo mucho a ciencia ciudadana. ¿no? Creo que todavía tenemos unas experiencias, hablo por Ecuador, de, de, de, de, de experiencias de ciencia ciudadana con donde los, los, los ciudadanos, los no expertos, eh, están todavía en lugares muy subordinados, ¿no? o sea, no entramos, digamos, a un diálogo epistémico profundo que nos permita una apertura radical. Así lo veo, digamos, por, por cómo se han ido dando las cuestiones de acá. Y como te decía, también, out of records, mucho porque nuestro sistema está debilitado. Este es el cuarto año en el que estamos con recortes y se han anunciado más recortes para nuestro sistema científico, que es fundamentalmente universitario y con una mayoría de matrícula a instituciones públicas. Entonces, estamos, digamos, eh, me da la impresión que a veces esta, estas discusiones indicadores, se escapan mucho por la urgencia de la escasez de financiamiento, así como para poner otros elementos en la discusión. Absolutamente. Sí. Y ahí yo insisto en esto de bajar, bajar esa discusión también a, a otros espacios, que no sean solamente los espacios académicos universitarios, sino la, los espacios ciudadanos, eh, los estudiantes, eh, los que van a venir después lo, lo, lo comentábamos con, no me acuerdo, creo que era eh, en la previa que tuvimos con, con Abel y con, este, y con Saray de la sesión que va a haber más adelante, el primer ciclo, eh, que, y, y, y los futuros Juan Pablo y los, los, las futuras Lauras y las futuras sí. eh, Babini eh, se, se, tienen que formarse tienen que también estar discutiendo esto desde las escuelas desde los colegios desde, eh, desde las universidades, de los estudiantes seguir haciendo estas discusiones que estamos haciendo nosotros no solamente la, los especialistas sino también la gente que, que, que pareciera que no, no debería estar involucrada pero es, más aún debería estar involucrada porque no somos eternos entonces quizás bajar también esa discusión ahí Francisco, en ese sentido celebro este espacio y creo que hacia eso van. Hay, un, hay muchísimas personas involucradas, comprometidas, como decía Daniel antes, con el Movimiento de Ciencia Abierta, con distintas experiencias que me parece que, que hay que visibilizar, ¿no? y escuchar eh, y compartir espacios de, de intercambio y aprender. Eh, así que bienvenidas los, los próximos encuentros que, que creo que van a ir trabajando más sobre experiencias concretas y sobre casos y que vamos a ir siguiendo también con mucho interés. Sí. Dani. Gracias, eh, Laura. Hemos abusado un poco de, de tu tiempo. Eh, en Argentina es bastante más, más tarde, en Ecuador es las 7, las 7 pm todavía. Eh, más bien, disculpa, pero ha sido un gusto eh, y, un, y un privilegio contar con, contigo en este espacio, más bien invitarte, eh, las puertas de este espacio están, están abiertas, eh, Fran es quien lo lleva adelante por segundo año consecutivo en una tarea titánica, lo hable de escala regional, eh, y por acá también eh, cuenta, cuenta con, con, con nosotros para promover cual, cualquier cuestión. Más bien, si, si, si, si por... Eh, más bien, te, te dejamos como unos, también un, un, unos minutos de ahora que puedas quizás mencionar algo que se te pasó o cualquier, cualquier anuncio que quieras hacernos también. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes. Para mí fue un placer dialogar con ambos, tener este espacio de, de conversación y, bueno, decirles que en realidad estamos abiertos desde el Foro Latinoamericano de, de Evaluación Científica, los LASI, los invito a ver... Y les invito a ver nuestro, nuestro sitio, ahí tenemos novedades, vamos a desarrollar eh, distintas actividades eh, en torno a estas temáticas. Eh, y bueno, poder estar en diálogo, Francisco, nos, nos debes el informe sobre Ecuador de, sí. de Ciencia, te lo vamos a estar pidiendo. Eh, bueno, poder seguir, digamos, apostando a estos espacios y a visibilizar distintas experiencias Y bueno, toda nuestra colaboración, apertura para, para próximas actividades también conjuntas desde Claxo y desde Foleca. Así que muchas gracias, fue un placer, verdaderamente. Muchas gracias Laura, muchas gracias a la audiencia que, que ha estado hasta ahora con nosotros, 63 personas, 65 personas. Solo no se olviden que hay un enlace que está corriendo ahora, eh, que es eh, para que registren su asistencia. Eh, y en la próxima semana tendremos eh, nuestra siguiente sesión, nuestra cuarta sesión, que es Framework en habilidades críticas de datos para investigadores y bibliotecarios, eh, con la grata compañía de Javiera Atenas, otra eh, referente de la región en, en temas de, de ciencia abierta ligados a la educación, porque ese es su, su ámbito, ¿no? la educación, los datos abiertos. Y nada, pues muchísimas gracias. Por estar con nosotros, Laura, una vez más. Muchísimas gracias a la audiencia. Gracias también a ti y Dani por, por esta maravillosa moderación. Pues, y, y les mando un abrazote. Abrazos, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Genial. Hasta pronto. Cuídense. Igualmente.